Las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas por sus siglas TIC, juegan un papel muy importante en nuestras sociedades. Para que te hagas una idea, en los últimos 50 años la población mundial se ha duplicado, mientras que el consumo de TIC se ha multiplicado por 6 en el mismo lapso de tiempo. Las ventajas de estos dispositivos son claras. Imagina qué sería de nuestra vida sin la asistencia de ordenadores, portátiles y de sobremesa, equipos de televisión y de sonido, cámaras de vídeo, videoconsolas, smartphones y un largo etcétera. Es difícil imaginar nuestro día a día sin estos dispositivos, ¿verdad? Los necesitamos para trabajar, pero también para divertirnos y comunicarnos con nuestros familiares, nuestra pareja o amigos, o simplemente para matar el tiempo mientras esperamos o vamos en tren. ¿Pero son las TIC sostenibles o no? Muchos de los que defienden sociedades más verdes, más sostenibles, consideran que el uso de TIC es positivo gracias a la virtualización de ciertos productos, como por ejemplo, los libros en formato digital, que en principio parecen sostenibles per se al ahorrar papel o evitar la contaminación generada por la logística necesaria para que lleguen a las tiendas. O gracias a la celebración de videoconferencias eliminando la huella ecológica que se produce con el desplazamiento al lugar de la reunión. Así como la creación de ciudades y edificios inteligentes que a través de diferentes dispositivos pretenden hacer un uso más eficiente de la energía. Sin embargo, las TIC no son neutrales, sino que generan un grave impacto medioambiental y humano, que empieza con su diseño, a través de la obsolescencia programada, sigue con la extracción de recursos naturales para su elaboración, la manufacturación de los dispositivos, el uso y consumo de estos productos y su posterior desecho en forma de basura electrónica. Como puedes ver, todos estos impactos están interconectados entre sí y juntos generan el impacto medioambiental de una tecnología que está aquí para quedarse. Podemos utilizar y, por supuesto, disfrutar de la tecnología, la cual es inseparable de nosotras en pleno siglo XXI. No obstante, en las coordenadas actuales de crisis medioambiental, nuestro consumo, nuestro disfrute de la tecnología, tiene que ir unido necesariamente a reducir su huella ecológica. En este primer apartado, centramos nuestra mirada en el diseño de los dispositivos, la fase en que da comienzo el impacto medioambiental de las tecnologías. El diseño de los dispositivos se realiza en las grandes y modernas sedes de los gigantes tecnológicos, ubicadas en países enriquecidos. En muchas ocasiones, este diseño de los aparatos no persigue la creación de pantallas con más aplicaciones, una mejor ergonomía o más útiles para satisfacer determinadas necesidades de los consumidores, sino que desde la conocida como obsolescencia planificada o programada, se pretende impulsar la compra constante de los productos. Todos tenemos experiencia aquí, ¿cierto? Seguro que has sufrido como tu teléfono móvil dejaba de funcionar porque la batería no cargaba más, o no le quedaba espacio para actualizaciones, o la pantalla quedaba destruida tras un golpe, o como el ordenador portátil o la impresora que te compraste hace dos años ya no se encendía. En fin, estoy convencido de que tú también puedes reconocerte en algunas de estas experiencias. El punto de partida de la obsolescencia programada es la sociedad de consumo, en la que vivimos, sobre todo en los países enriquecidos, que se basa en en una acumulación ilimitada de bienes. Nuestra sociedad pretende hacer crecer indefinidamente la producción y el consumo creando nuevas necesidades en los consumidores y dando lugar paralelamente a una creciente explotación de recursos, mayores niveles de contaminación, la generación de gran cantidad de residuos y, como consecuencia, una mayor destrucción del sistema planetario. Pero, ¿cuál es el papel que juega la obsolescencia programada? La producción en masa necesita de un consumo masivo para sobrevivir, así las empresas, gracias a sofisticadas campañas de marketing y relaciones públicas, nos hacen desear lo que no poseemos, persuadiéndonos, muchas veces, de que van a satisfacer necesidades básicas que todas tenemos, y nos impulsan a despreciar aquello de lo que ya disfrutamos. Y es aquí donde se ubica la obsolescencia programada, que consiste en disminuir artificialmente la vida de un producto para favorecer la compra compulsiva. La obsolescencia programada, propiamente dicha, comienza a desarrollarse en los años 20 en los Estados Unidos de América, con la imposición en la población de una forma de vida basada en el consumo, aunque la obsolescencia ya tenía antecedentes, como la adulteración de productos, por ejemplo, la leche con agua para vender más producto con menor calidad, u otros antecedentes como el fenómeno de la moda, que es casi tan antiguo como la historia de la civilización. En todo caso, la obsolescencia tal y como la entendemos hoy en día se expande mundialmente en el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, con la adopción del estilo de vida norteamericano y todavía más con el asentamiento de la globalización. La producción masiva de dispositivos permite reducir los costes y poner gran cantidad de artículos al alcance del gran público. Pero para que las empresas mantengan unos beneficios elevados, la demanda se debe renovar constantemente y ello no se podría hacer en un mercado ya saturado, es decir, donde las consumidoras ya tenemos prácticamente de todo. Este es el sentido de la obsolescencia programada, por eso nuestros dispositivos están hechos para ser desechados. La obsolescencia programada ha encontrado en el ámbito de las TIC un gran desarrollo. Por ejemplo, el ciclo medio de vida de un teléfono móvil en los Estados Unidos, China y las principales economías europeas oscila entre los 18 meses y los dos años. De acuerdo con estos datos, 2.800 millones de personas cambian de teléfono cada 24 meses. La coalición Electronics Take Back calcula que más de 400.000 teléfonos móviles son desechados cada año solamente en los Estados Unidos. Junto a la telefonía, los ordenadores portátiles y de sobremesa, routers y los equipos de televisión se incluyen dentro de la categoría de productos con mayor tasa de reposición. ¿Cómo afecta la obsolescencia a los sistemas naturales? La obsolescencia afecta a la ecología en dos ámbitos fundamentales, el despisfarro de recursos naturales y el desbordamiento de la basura. Al aumentar la producción, se debe extraer una mayor cantidad de recursos naturales escasos. Esta minería de recursos naturales se realiza, como veremos en otro módulo, en condiciones penosas tanto para los propios trabajadores como para el medio ambiente. Por otro lado, los teléfonos móviles que van a la basura generan grandes montañas de residuos. Además, la basura electrónica es especialmente peligrosa, ya que requiere de un tratamiento adecuado para su control y reciclaje que en la mayoría de las ocasiones no se produce. Para que te hagas una idea, la basura electrónica contiene fuertes concentraciones de toxinas biológicas permanentes, tales como arsénico, berilio, cadmio, níquel, plomo y zinc. Hablaremos de ello más adelante en un próximo módulo. ¿Y qué hacen las administraciones ante todo esto? Hasta hace poco no demasiado, la verdad. En la Unión Europea entró en vigor en 2021 la normativa llamada Derecho a Reparar, que obliga a los fabricantes de productos de electrónica a garantizar que sus dispositivos puedan repararse sin dificultad durante un periodo de 10 años. Sin embargo, la norma plantea deficiencias, pues obliga a que muchas piezas de recambio estén disponibles durante esos periodos de tiempo únicamente para reparadores oficiales, es decir, las piezas de repuesto no estarán disponibles para el usuario común. Lo mismo sucede con ciertos datos sobre el mantenimiento de los productos. Francia ha dado un primer paso importante y ha establecido un etiquetado de reparabilidad con el que los productos electrónicos son valorados del 1 al 10 en función de su mayor o menor dificultad de reparación ante un posible fallo. En España todavía no hay fecha para la implementación de esta medida. En todo caso, esta legislación constata la existencia de la obsolescencia programada, algo que las empresas siempre han negado. En definitiva, la obsolescencia programada es una pieza clave en la concepción actual de la producción tecnológica y el primer eslabón de su impacto en nuestro entorno. Y está en nuestras manos fomentar un consumo más sostenible, apoyando iniciativas y optando por la compra de diseños de productos que favorezcan la reparación y en suma ciclos de vida más duraderos. Recuerda, el dispositivo más sostenible es el que ya tienes en tus manos. Y si tienes que cambiarlo, opta por uno de segunda mano y evita la compra de nuevos dispositivos siempre que sea posible.